gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana teníamos un, un programa paralelo tras de cámara como siempre. pero como habíamos anunciado eh, tenemos a, a la vez eh, este es el momento de amado José Rosa pero tenemos con nosotros a Ezequiel González mi directo amigo eh, el macho no es fácil sí. buenos días Ezequiel bueno, vamos, adelante, vamos adelante con Ezequiel este <risa> Buenos días, Carolina. ¿cómo están por allá? Bien. bien. Todos estos amigos queridos. Así es. Hola, hola Ezequiel, placer Lindo. saludarte. Ezequiel. Ezequiel, cuéntanos cómo andan las pymes y cuáles son las perspectivas en tiempo de COVID. Bueno, tú sabes que la situación de las pymes es, es sumamente difícil y delicada en estos momentos por, por el asunto de COVID ya que muchas están cerradas, muchas por su naturaleza eh, no tienen la, la posibilidad de sobrevivir a crisis como esta. Entonces nosotros, un grupo de, de amigos, eh, con el apoyo de la oficina Mi Pymes UDME, hemos creado un, un grupo, un pequeño movimiento que se llama Mi Pymes Unidas de San Francisco de Macorís. Este, este grupo tiene por objeto contribuir con esas mipymes que son el 60% prácticamente de los de los empleos, eh, a que puedan por lo menos subsistir, a que puedan sobrevivir esta crisis y le estamos dando un apoyo en el aspecto promocional y una asesoría en lo que tiene que ver con su funcionamiento. Entonces, la, la idea de nuestra visita hoy aquí al programa es precisamente ese eh, compartir con ustedes esa noticia de que están haciendo este pequeño movimiento con el apoyo de la, de la oficina de Mipitim Sputne y que queremos que las mipymes se acerquen a nosotros, eh, que van a conseguir, además de promoción, también asesoría en distintas áreas para que tratemos de lograr de que esa, esas mipymes puedan sobrevivir a, a la situación. Ezequiel, eh, una preguntita. Nosotros hemos estado tratando en el espacio, en el día de hoy, nuestro tema y Pregunta del Día y todos los relacionados. ...al programa en el día de hoy... ...el tema de la reapertura de los negocios... ...sabemos que las MIPIMES... Eh, ...han sido muy afectadas... ...al igual que toda la economía... ...pero eh, las pequeñas empresas... ...creo que les impacta más... ...¿qué opinión te merece... ...el hecho de una reapertura... Eh, ...gradual... ...o de manera eh, general... ¿Qué, ...¿qué nos puedes decir al respecto? No, mira... Eh, ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...con que la reapertura sea gradual... ...de hecho... En el programa de nosotros hemos iniciado dándole prioridad a las mipymes que tienen que ver con la, con la alimentación. Si entras a la página de Instagram de nosotros ahora mismo vas a ver que todos los, la, los negocios que estamos promocionando hasta ahora han sido negocios que tienen que ver con alimentos. Eh, entendemos que se debe respetar esa parte. Hay negocios que o tienen, no son tan necesarios, quizás todos son necesarios, pero también tienen un componente de alto riesgo. Eh, como decía ahorita Jan, decía Francis, eh, eh, cuando tú vas a una discoteca, a un negocio de ese tipo que te encierras, que muchas personas okay. compartiendo de cerca, aumenta el riesgo. O sea que nosotros son, entendemos que la reapertura sí debe ser gradual. Bien. Dándole okay. prioridad, cool. lógicamente, a, a los alimentos y ese tipo de, de productos que son, son los más necesarios. Y son la mayoría, realmente. Pero, eh, gracias eh, Ezequiel sí, dime Jan. eh ¿entiendes tú que por ejemplo las peluquerías y los salones de belleza est estarían en condición de, de comenzar ya a elaborar? mira, el tema de la peluquerías es un tema un poquito delicado delicado porque al, al mismo tiempo que es una necesidad mira mami cómo estoy, todo peludo eh, amado no, <risa> no tiene ese problema <risa> No, no, no, no. Se entiende que hay un, una cercanía al brindar este servicio, lo cual la hace muy peligrosa. Pero necesariamente eh, hay negocios que hay que, lo que importante sería tomar las medidas, o sea, eh, condicionar a las medidas de higiene, que la mascarilla, que no se atienda más de dos personas a la vez en un salón, qué sé yo, hay, hay que buscar maneras creativas de que puedan abrirse, porque realmente... Si tomamos en cuenta también la, la pelarse, la, así calarse, como dice uno, es parte también de, de la higiene. O sea que habría que buscar ahí una solución eh, intermedia. Eh. Uh, bueno, ¿hasta cuándo tú crees que el, el sector económico de este país puede aguantar este, eh, este control que tiene, esta falta de flexibilidad para trabajar? Especialmente bueno, las pymes, que, que son las que más ofrecen. Una semana, 15 días, fulvio. Fulvio. Yo diría que ya el lunes que viene hay sectores que deben ir pensando <risa> en ¿Como cuáles sectores? Bueno, sector de alimentos, como bien te, te decía, que ya de hecho están abiertos, pero seguir, seguir dinamizándolos porque son cosas eh, muy necesarias. Y a partir de ahí ya el gobierno tiene unas evaluaciones sobre, por ejemplo, negocios de mecánica, eh, negocios de repuestos, que son imprescindibles para el desenvolvimiento de la economía y que no conllevan tampoco una, un, una cercanía entre, entre las personas que brinden servicios y, y, y los clientes, y tampoco son masivos. De hecho, que lo, los, los, los repuestos va a menos gente que en los supermercados, claro, naturalmente, claro. y entonces pues creo que... Punto que sí, que pudieran ya comenzar a, a abrirse, eh, en virtud de que hay mucha gente que necesita el servicio. Yo lo, lo estoy diciendo hace tiempo, que quiero cambiar talleres, la gente al carro, pero entonces, sí. ¿dónde lo compro? Y los talleres. O sea, y a qué, a, te, ¿A qué taller puedo ir? Porque están todos cerrados. ¿Ese es Mira, en la vista, no, no Vamos a poner un caso particular. Mi negocio tiene, yo tengo una camioneta ya que es un poquito vieja. Yo estoy seguro cuando yo vaya a aprender esa camioneta, después de 60 días, no va a aprender. Lo primero que tengo que hacer es buscar un, un batteryman. y una batería. <ríe> Mira, Ezequiel. Entonces, sí. viendo tú la preocupación que generó el COVID a este sector, que a la vez no ha tenido planes o no se ha tenido muchos planes en lo que respecta al área que tú te desenvuelvo, que estamos nosotros, ¿cuánto, ¿cuántas... Eh, Pime, ustedes están intentando eh, impactar, es decir, ayudar. ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, nosotros entendemos y de, y de acuerdo a los datos que un 60% de los empleos que se, se generan en San Francisco de Macorís son de empresas informales. Eh, estamos hablando de empresas de un dueño, eh, un dueño con la familia, con los hijos, eh, con dos o tres empleados. Eso representa prácticamente el 60%. ...de lo que es... La, la, ...los empleos en San Francisco de Macorís. y o sea, que eh, es un... Es un, uh, un um, ...amado... Un... Ezequiel... Sí, Ezequiel eh, ...¿cómo tú vislumbra ...el tema de los informales... ...o sea me refiero al tema... ...de los que deambulan en la calle... ...que venden el frío frío... ...que venden el helado... ...que venden el aguacate, la piña, etcétera... ...¿cómo controlar eso? ...porque de alguna manera... ...esa gente, lo que yo he visto en este momento, algunos que andan en camioneta o en carritos arrastrando, no no tienen, no tienen no llevan debidamente las prescripciones de salud, de higiene, para evitar el contagio. ¿Cómo controlar eso? Porque eso pudiera ser un foco ambulante, en cierto modo de contagio claro. del COVID, Mira. pero también hay que, darle, hay que darle oportunidad también de que salgan a la calle a buscársela, con la finalidad de que puedan seguir manteniendo su familia. Entonces, ¿cómo controlar a esas cosas? Se entiende perfectamente. Mira, Amado, ahí yo diría que eh, hay un trabajo conjunto que hacer entre nosotros como sector privado, entre las autoridades municipales, en ese caso las autoridades municipales tienen un papel protagónico, y las autoridades lógicamente gubernamentales. Eh, como sugerencia inmediata, eh, hay que hacer inversiones en infraestructura, como en el caso del mercado de aquí. De que haya condiciones donde esas personas puedan ser alojadas, puedan ser organizadas, donde en el caso nuestro, que es parte también del trabajo que estamos haciendo y que pensamos desarrollar, es ayudarle a esas personas a que se organicen, a que se organicen no solamente en el aspecto económico, sino también. De hecho, si, si eh, vuelvo a insisto, si vas a la página de Instagram, una de las primeras publicaciones que, que van a ver es una sobre cómo manejar la higiene en los pequeños negocios. O sea, un pequeño, una pequeña referencia para que las personas que tienen pequeños negocios puedan eh, accesar a él y ir entendiendo, porque ellos mismos deben comprender que si no, si no se regulan, se autorregulan, se mejoran su propia higiene, ellos también están condenados a desaparecer. O sea, ya es una cuestión de que todos los sectores... Comenzando por el mipyme siguiendo por el sector, nosotros como sector privado, ya con un poquito más de, quizás, de preparación, un poquito más de, de educación. Y el sector municipal, para mí, es el protagonista de, de esa situación. El, el municipio, como tal, tiene un papel preponderante en el manejo de ese tipo de, de, de vendedores y de empresas. El mipyme no regulado, Ezequiel, ese MIPIME no regulado que casualmente sí. es la mayoría eh, sí. ¿qué medidas puede esperar desde el gobierno a favorecer ese sector? Bueno, ese sector está totalmente desvalido en estos momentos porque, como todos sabemos las medidas que el gobierno tomó eh, benefician a los sectores que ya que estaban vamos a decir, semi-organizados por lo menos sectores que ya pagaban una seguridad social, que tenían cierto tipo de organización, pero Aparte de, de ese tipo de programas, que no es un programa comercial, que son lo que tienen que ver con eh, quédate en tu casa eh, y demás, la tarjeta de esa solidaridad, el sector como sector eh, económico no tiene ningún tipo de ayuda actualmente, ninguno. Bueno, pues... Esperamos que puedan ir logrando los objetivos. Ezequiel, gracias por tu participación en este, tu programa, el programa de cada mañana, de mañana, de Telenor Canal 10. Eh, agradecerte gracias. a ti por tu tiempo. Eh, eh, eh, para terminar, Francis, sí. me, me gustaría dar un un, un en WhatsApp para claro. que todo el que quiera comunicarse con nosotros pueda hacerlo, Dilo. si es posible. Francis. Adelante, adelante, adelante. adelante. Sí. Es el número 849-208-0056. Es, es la flota de WhatsApp del grupo de Mi Pymes nuestro para que cualquier orientación que se desee... Inscribir Repite en el, programa, el número. Estamos ahí para, para servirle. Y muchas gracias a ustedes Puede repetirlo, Ezequiel. Ezequiel, el número, por favor, repetirlo. 849 con el 4. 849-208. 0056, es WhatsApp, para comunicación vía WhatsApp. Es decir, que cualquier eh, eh, peque, eh, mi, eh, mi pyme o empresario pequeño puede llamar para orientarse. Exactamente. Sí, estamos gracias. dando prioridad a los negocios que tienen que ver con alimentos que son los que están permitidos hasta el momento a operar, pero en la, en la medida que se vaya abriendo la economía, en esa misma medida ya diversificando. Muy bien. Bien. Ahí está... Bueno, gracias a Ezequiel. Gracias, un gracias, gracias, buen día. Gracias, gracias. Gracias, Amado, que este fue el, el espacio de Amado, eh, que él eh, inteligentemente quiso compartir con nosotros. esta Interesante entrevista con Ezequiel González. Bien, vamos con los WhatsApp. Así es. Tenemos que Manuel Montero dice, buenos días, yo quisiera saber qué ha pasado con los electricistas, los herreros y los plomeros, que si no le van a dar ayuda, se pregunta él, ahí está en el WhatsApp vamos a ver eh, vamos a colocar la pregunta del día para que ponerle a la gente en contexto y es, ¿está usted de acuerdo con que con la reapertura de los sectores económicos en la República